La situación de la joven Leslie, la arquitecta que murió a mano de un desarmado. Un degenerado. De, de un. De, de, de, de un. De okay, un sin cerebro. De un loco con un arma de fuego. Un delincuente. ¿Eh? Entonces viene la policía nacional y da un veredito qué es mentira corrupto apoyando porque llevan en la sangre que qué policía debe apoyarse y no se puede apoyar no se puede apoyar lo malo en las instituciones públicas y en la privada también Habló mentira y la policía nacional lo apoya. Eso no se puede un infeliz. No estaba haciendo servicio ese señor y andaba con otra persona. Se descubre la mentira por un video que circula en las redes sociales. Muestra que además del cabo Janil La Batista en una motocicleta conducida por otra persona que no se sabe quién es otra persona que todavía no se sabe quién es un camión de la policía también perseguía a la jipeta de la arquitecta Leslie Rosario vamos a ver el video que descubre la mentira de la policía miren señores esto es un video de una de las calles donde ella pasó Aunque la policía, en su primera versión preliminar, solo señala al cabo de Isla como la persona que disparó a Leslie y que no estaba de servicio. No se refiere a que el camión también estaba en la persecución. Ahora surgen nuevas interroga interrogantes, ¿Por qué si la patrulla persiguió el vehículo de Leslie, no intervino o evitó la tragedia porque en el informe preliminar no se dijo la patrulla de la policía de Boca Chica estaba en la escena también, porque fue agresor quien trasladó al hospital porque fue el agresor quien trasladó al hospital a la víctima en una motocicleta sin los agentes estaban ahí lo buena Sí. Yo, yo, yo quiero hacer una pregunta dígame para eh, eh, aquí, por nuevo no, no hay internet en ninguna parte. ¿Que no hay? Internet en ninguna parte. No, sí. las redes las de redes WhatsApp. No, no. ¿Eh? No el internet, papá. Nada más es WhatsApp, Instagram y Facebook que no funcionan. Las La redes demás sociales. sí. No es el internet. Ah. Ok. Entonces, lo que yo veo mal es y veo. Eh, y veo. Que tiene que haber personas destituidas inmediatamente de la policía cuando dan estos informes sin investigar para hacer lo primero, para cubrir sus miembros cuando no están haciendo el trabajo. Si el problema es el cirujano involucrado en, en, en el atentado con David Ortiz andaba haciendo y deshaciendo y no desafió es un tiro, se sí. ¿Es desafió un tiro el cirujano y lo matan. Para Entonces nada. van dos sucesos. Tres, tres, con el de las romanas. Ah, sí, tres, tres. El del toque de queda. Tres, con el de las romanas. Entonces, ¿por qué el cirujano no lo matan equivocadamente? O sea, esa fue un tiro. Entonces, el presidente, nuestro querido presidente que ama tanto este país, Luis Abinader Corona, debe hacer algo con el catequieto con el que, que, que, que tiene como general. ¿Eh? Lo, a mí lo que me da pique de la policía que viene temprano a dar sus declaraciones siendo mentira sí. sin investigar. Que La única fuente es la declaración del policía. No, no, usted tiene que. no En 15 días vamos a hablar de eso. Y vamos ya. a investigar. Es lo en que, una semana vamos a hablar de eso. No están estudiados, son unos burros, unos animales, la mayoría. Sí. Unos animales, No están la vocera y otra que se presta para eso también. Uh -huh. Tiene que investigar. Cuando es un caso de dinero, usted anda buscando todas las cámaras, ¿por qué no le dice seguimiento a todas las cámaras? Hay 50 cámaras o más en el transcurso que esa joven andaba. ¿Por qué aceleró? No se sabe. No lleva una niña ahí. Con el miedo que, que tiene la gente Que, que, la policía, que tiene más miedo a la policía Que a la policía Que a los ladrones, si el ladrón te conoce te dio banda Que ya, ya, ya ella dijo Que él le disparó sin meter palabra que que, que que como tú dices ahí mismo se le desmiente, se le cae la mentira A la policía cuando dijo que él le tocó Código de cristal con la pistola varias veces Y se le un tiro Ahora la hija dice que no, que eso es mentira Que fue sin meter palabra, ¡pam! le dio un tiro en la cabeza Entonces con una niña, ¿qué va a pensar ella? A mi hija le va a pasar algo claro. Y quería llegar a un lugar seguro Ningún ladrón anda huyendo en una Mercedes. Si usted usa la psicología, hasta, hasta guiando, ¿sabe usted si es una mujer o un hombre? Que me desmienta cualquiera, que usted sabe cuando es una mujer que está guiando. Entonces la policía aquí. Ah, pero si en estos flows que andan con la familia, la una, cansado, con la gallanta rota, los pies eh, rotos, está ahí parado. Viene y le hacen un circuito y nos paran 300 veces. Y nos identificamos 300 veces y nos siguen parando. Entonces, esto debe, esto debe acabarse. Debe, ahí tiene que haber varios presos. La mano fue el que tiró, el que andaba con él. Sí. lo del camión. También. Todo el que andaba en el camión. Por eso Estados Unidos va a ser la, siempre la potencia más grande del mundo. Por la inteligencia la que tiene. La capital tienen. del mundo, Estados Unidos. New York. Porque hacen cumplir la ley a la buena o a la mala, como usted lo quiera, donde usted quiera. Sí. El camión es, es que, que se ve. El camión más atrás. ¿Y dónde están los pelados? Decimos? Y las familiares, porque supuestamente el cabo andaba de que, con familiares. De que Ah, ¿Y dónde sí. cabe? Si, si el cabo, el asesino, lo man, la mandó a parar a ella sin uniforme, no va a parar nadie. ¿Y quién se va a aparecer ahora de la noche? Un, con su carita linda, venga, aparece ¿eh? ahí. Claro. Entonces la policía debe ser modificada. Debe ser modificada que la gente coja la vuelta por su mano. Debe ser modificada. El que no te estudiado no puede estar en la policía. Exactamente. El que no te estudiado no es lo mismo que un bruto coge un pique, que un profesional coge un pique. Pero estudiado de verdad, ¿eh? No, que no, no, no, que, que, ah, que salió no, bachiller y ya. No no, no, no, no. No, no, usted tiene que irse a la universidad y que esté de término interesado en la Policía Nacional. Pase por aquí. O cubrirle, cubrirle como hace cuando salen. Porque no está bien. La policía eh, eh, le da estudio. Sí, Le da cuatro años, usted, usted sale el primer teniente. No, pero para, para otra cosa piden que tú tienes que ser universitario. Para muchas cosas. Para muchísimas la cosas no te tienes que ser universitario. Y siempre se ha dicho eso. La psicología. Entonces, para la policía eh, no? Tienen que estudiar bien, hacer el examen. En el, en el menos, menos puesto indicado que se necesita gente en, FBT, en la policía porque se pide para mucho para mucho otro trabajo se pide usted tiene que cuando ser universitario, universitario pero para la policía entonces no se pide también, eso, sí. ni eh, eh, bachiller cuando viene a ver veces el policía que ande como lo loco en la calle es uniforme anchísimo, feísimo también sancionado eh, sancionado esto esto va también con uniforme cortico aquí no, aquí, aquí no hay una regla mm -mm. aquí no hay una regla pues esta policía la gente le tiene más miedo a la policía que a los ladrones con los ladrones hay que acabarlo pero la policía hay que arreglarlo claro hay que arreglar a la policía hello buena buenas tardes Saludos bueno. a su orden mire le voy a decir una cosa no todos los policías son rastreros usted me entiende usted me óyame to... bien no todos los policías porque habemos personas y policías que tengamos un uniforme y nos comportamos para cuidarlo a ustedes. Muchas veces yo te he sacado de bobo a ti porque tú has andado con nosotros en el camión. ¿Tú me entiendes? Así que no todos los policías, arreglamos el ching ahí. Eh, usted tiene que ver la información, usted, no. que llamó, que tiene que dar el nombre. Porque usted me conoce a mí, usted tiene que dar el nombre. Porque usted está hablando como un, un policía, ¿verdad? ¿Qué yo dije aquí antes de, de, de empezar a hablar de la policía? Que no todos son así, porque aquí se ha defendido la policía también. Y, y casos como este de. Aquí que hacen... se def... no, no, no, no, espérate, Villalón. Aquí se defendió okay. la policía también. Y estamos tocando. Sí, claro, es es claro. Aquí se defiende la policía. Cuando yo empecé a hacer comentarios, se defiende. Ahora, usted que tuvo miedo, policía, usted que tuvo miedo, policía supuestamente, que tuvo miedo de decir su nombre, usted me conoce, yo ando en la calle, pero yo ando con la regla. Uh -huh. Yo ando bien. Ahora la policía está mal por encima de usted. Está mal. Si usted no está mal, quédese callado. Que para eso que sirven, para freco la policía. Para eso que sirven. ¿Por qué no dice quién fue que llamó? Yo sí, yo trabajé un año entero en el recorrido como prensa. Yo cuando comencé a hablar de la policía aquí dije que no todas las policías son así. Porque hay muchos policías que son ladrones usan drogas, corrupto, corrupto. Corrupto le cogen cuarto a la gente, que me diga que no. Le cogen Ahora, a ese que me llamó que me pere ahí afuera y me diga que no, la cara. Yo no tengo miedo a policía, gracias a Dios. Y ando solo en la calle, ahí está él. Y está de la noche. Yo andado con todos los policías, soy amigo de todo el mundo. Para que usted no se equivoque, freco viejo. Aquí hay que arreglar a la policía, sacar esa lacra que hay, que son basura dañando una institución. Una institución buena es que es para cuidar al ciudadano. Ratrero, es usted que llamó y no dio el nombre. Aqueroso, eso es lo que usted es. Y venga aquí donde quiera, porque yo ando solo de todos lados. Yo tengo miedo a policía. Yo no le tengo miedo a policía. Y me enfrento con quien sea, donde quiera. Usted está loco hoy. No sirve la policía. No sirve la policía, sino hay cuidado. Y cuida haciendo mi trabajo. Yo ando en el camión con ellos. ¿Eh? Yo ando en el camión con ellos. Yo no soy policía cuando yo ando haciendo mi trabajo como prensa, que estoy identificado, cuidando el derecho de ciudadano, que no se equivoquen. Porque si te agarran a ti en Vitevalle, y, ¿eh? y tú estás legal, y yo no estoy ahí, te llevan. Y si estoy ahí, te llevan, estando tú legal. Ah. Y entonces. Yo duré un año trabajando detrás del camión de la policía, pero haciendo mi trabajo, cubriendo todos los hechos que se hacían en el toque de queda. ¿Sigan ustedes? No, decir que esto, lo, a quien hace más daño es a la gente buena que hay en la Policía Nacional, que es una institución que está mal, que tiene que arreglarse, que tiene que reformarse. Pero la gente buena de la policía, por ejemplo, en estos días, acuérdense que el, el, el agente policial que salió herido, un, sí. un, un agente que es conocido, verdad, que es una persona buena, ajá, exacto, entonces es una pena, tenemos una llamada, buenas tardes, eh, programa, buenas sí. ¿Sí? Sí. tardes, sí, miren, yo voy de acuerdo con ustedes, Hola. la policía son los primeros apoyadores ladrones. El día viernes me atracaron a mí, me quitaron un celular. Y yo les dije a uno de ellos, miren, esos a ir, me atracaron. Y ellos me dijeron, vayan allá al cuartel, pongan la querella, Son todos unos ladrones. Son hombres, coditos a los ladrones. Son todos iguales. Ahí está la, la denuncia. Es realmente lo que, eso es realmente lo que ella decía, pasa mucho. Que tú acabas de atracar y veo una patrulla en la esquina. Mira, mira, fueron ellos. Vaya y ponga la querella. Por, dime, Oye. pudiendo ella ahí mismo ir a agarrarlo. No, mira, y da pena eh, ponerse en los zapatos de su hija de quien tan solo 15 años, y ir a esa hora de la, de la noche con su madre, su madre embarazada. Y presenciar ese tormento que nadie quisiera presenciar Que como muchas veces lo ha dicho Néstor, Angel y yo Que preferimos mil veces irnos nosotros primero Que ver a nuestra mamá y menos en ese tipo de actos Por personas que supuestamente tienden a cuidarnos A nosotros como ciudadanos y nos logran y causan este daño Que como decía también la comunicadora Joni Estrella esta mañana Que ella decía en esto no es radio Que el cirujano andaba que casi era tiktoker literalmente porque quien no tiene un teléfono en la mano en el cual puedan hacer, pues encontrarlo y que ya a mano de pues, la justicia cuentas por pagar o por cobrar, pues que ya él no está con nosotros. Entonces, realmente la persona que debemos tenerle miedo, que son los delincuentes, hay que tenerle miedo ya a la policía. Y ya lamentablemente, yendo policía, bueno o malo, ya la gente no lo va a ver igual no lo va a, a respetar ya nadie lo va a respetar porque ya a un punto que ya el pueblo está cansado hay personas tanto youtubers comunicadores personas del medio que ya van a hacer protestas la misma Milimel Mel que he visto en sus redes sociales que ya es demasiado es demasiado que personas a las cuales tú cuentas que son para protegerte que están ahí que tú vas para el, para el parque Duarte y un policía que tú crees que estás salvo tú no sabes si mismo te va a atracar, te va a quitar un teléfono entonces tú mismo estás preocupado por tu familia porque tú no sabes si tú eres mm. el próximo o la familia tuya es el siguiente entonces ¿a quién tú vas a acudir? A nadie, porque no hay absolutamente a nadie que quien tú decides la cosa. Si no, por eso la gente toma la justicia por sus manos. Y ese país, así como va, lamentablemente, está feo. Así es, así. Aquí lo que falta es más inteligencia. Mira, en Estados Unidos, cuando te, cuando hay una persecución, cuando ya ellos quieren detenerte, ¿qué ellos hacen? Ellos prenden la, la, la sirena. Cuando ya tú escuchas la sirena, si tiene tú eres una persona, la... si tú eres una persona normal, un ciudadano normal que no tiene hecho ni sospecha, tú te paras. Ayoban, te toman los datos, quién es usted, pero eso no se ve aquí, aquí te, aquí te persiguen porque aquí son muy brutos, aquí los cuarteles son arcaicos, todo viejo aquí hay que reformar esto obligado, aquí hay que hacer muchas sí. cosas porque aquí está todo, desde hace 100 años todo lo mismo aquí no hay no hay una aquí no hay una tecnología no hay nada moderno tú me entiendes ah. por eso es que pasa entonces estos, estos tigres brutos que ni a bachiller han llegado viste la actitud del policía que llamó una actitud de, de dice, arrogancia policía, de prepotente que de, no, de de de, de, de es es que ellos sí porque portan no mentira mentira Mira, usted no que... tiene derecho de, de hablarle más a una gente en la calle ni nada, porque usted le dio la gana, porque usted se siente ingreído, porque usted tiene, ingreído, opinión, porque usted tiene una de... placa policial, mentira no. y eso se va a acabar, eso se tiene que acabar, aquí en este país se tiene que acabar y vamos a apoyar la marcha que se va a hacer en la Plaza de la Bandera, porque que ya estamos altos de esos abusos de que la policía te esté hablando mal, porque ellos sí ¿Eh? y porque tienen una pistola en la mano y, te, y hasta te entran a galletas, eso se Mira, tiene que acabar. miren en otros países hay aplicaciones que usted chequea la cédula como lo dije aquí la otra vez sí. Cuando el toque de queda para chequear los permisos, hicieron una aplicación que metía un código. Así es válido el permiso sí. de las empresas. Es lo mismo que hay que hacer con su cédula. Vamos a chequear si usted tiene antecedentes penales. Con la cédula, te lo chequea ahí. Ah, no, está bien. Ah, eh, o sea, usted sale aquí con algo. Eh, Pero la cédula tiene el código también. Y la mm -hmm. cédula tiene el código. Diseñarlo. Eh, Diseñar eh, una aplicación. Y ahí usted ve, a ver Camila, préstame su cédula. Ah, ok, la joven Camila, estudiante, así, ah, sido oh, oh, muy bien. Ya, puede seguir. Ah, usted salió con, con algo aquí. Ah, usted tiene un caso pendiente, usted va detenido porque tiene un caso pendiente, le va a salir ahí. Exactamente. ¿Entiende? Ahora, si usted pasó por un proceso judicial y ya usted terminó, lo va a decir ahí también. Pasó por un proceso, pero ya está cerrado ese caso. Ya, ok, pues siga. ¿Me entiende? Si hay que chequear lo chequeamos. Pero no, aquí quieren hacer el macuteo claro. hay que dejarlo, el macuteo sí. Estamos haciendo, alto, haciendo. estamos alto de eso. Y el policía que ya no te dé servicio no tiene derecho para nadie en la calle. No. Después que usted salió de la institución libre y usted no carga un uniforme, ni su arma debería descargarle, eso es ilegal. Usted a no ser, lo descargan para día libre, usted no puede cargar esa arma. Por eso es que pasan los problemas, por eso es que este país está demasiado desorganizado. Y aquí hay que hacer algo obligado el señor Luis Abinadel tienen que hacer algo ya estamos no está, está la reforma de la policía pero o sea además de que hay que acelerar la en reforma de, de la policía zarando con con, con los lo demboceros de con toquicha vamos <ríe> vamos a parar que asesinen gente que asesinen gente no, de, vamos en, para de eso de los diputados ya cuando ellos reciban la propuesta de reforma y como tú dices